Nos complace compartir este conversatorio que hemos dado en llamar Estrategias de producción y escrituras digitales, experiencias en educación, organizaciones y emprendimientos periodísticos. La actividad se enmarca en la especialización en lenguaje y comunicación digital, que dictan en conjunto eh, la Facultad de Lenguas y la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba. Cuando con Tatiana Rodríguez eh, nos planteamos dentro del taller de Comprensión y Producción de Textos en Entornos Digitales esta actividad, pensamos qué podemos hacer para incorporar otras voces que no fueran las nuestras, otras experiencias que no fueran las nuestras y otros entornos. Entonces empezamos a buscar eh, y salió este conversatorio eh, en el que queremos abrir el, el juego y en, en el que realmente pensamos que la apuesta va a ser enriquecedora porque conocemos eh, de quiénes se trata y en los entornos en los que se mueven. Eh, antes de presentar a los panelistas, queríamos agradecer, bueno, están presentes con nosotros Javier eh, Martínez y Maximiliano Brón, que son los coordinadores de la especialización y quienes nos permitieron y nos abrieron la posibilidad de, de, de abrir, como decía recién, el juego a, a otras voces por fuera de la carrera. Y también agradecerles la presencia a todos los que no son nuestros alumnos de ahora, que pertenecen a cohortes anteriores o eh, a, a la Facultad de Comunicación de otros ámbitos, al grado, eh, tesistas, ex -tesistas, bueno, y creo que también invitados de de nuestros panelistas, así que muchísimas gracias por, por sumarse a esta actividad. Eh, presentamos a quienes serán nuestros conversadores, pienso, por orden de aparición. En primer lugar, bueno, Nancy Arias. De Nancy, cuando entré en su perfil de Facebook, lo que más me llamó la atención fue que decía, Nancy Arias, profesora. Y ese no es un dato... Más o un dato absoluto. Yo, creemos que tiene que leerse, o, bueno, esto, comunicación no es lo que uno dice, sino lo que el otro entiende. Y nosotros interpretamos la humildad de Nancy al presentarse, porque si les cuento de quién se trata, van a poder eh, entender quizás mejor. Eh, Nancy es egresada de la carrera de Ciencias de la Información de, de la Universidad Nacional de Córdoba, licenciada en Comunicación Social pero además integra, y esto sí lo tengo que leer, el equipo técnico de comunicación en el área de educación en lenguas y comunicación de la Dirección de Desarrollo Curricular, Capacitación y Acompañamiento Institucional del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba. O sea, me imagino que tu tarjeta de presentación debe ser una cartulina. Eh, no, no, no existe porque es indecible el nombre de tan largo sí. que le han puesto. Eh, también es eh, docente en el nivel medio, en el IPM 138, jerónimo Luis de Cabrera, y también me contó, que no sé si eso está, creo que ni siquiera está en LinkedIn, eh, dicta, está dictando un curso de posgrado sobre herramientas de comunicación transmedia para el ámbito educativo en la Universidad Provincial de Córdoba, es la UPC. Pero en su perfil de Facebook dice profesora, nada más, y me encantó. Y además tiene un montón, espero que después pongas la, las direcciones, un montón de, de materiales producidos por ella que es un tesoro, no, fabuloso. Agostino Baldacci creo que es nuestra más joven participante, es casi diría que flamante egresada, eh, también licenciada en comunicación social por la Universidad Nacional de Córdoba, y diplomada en Comunicación Digital y Social Media por la Universidad Siglo XXI. Y actualmente es responsable de Prensa y Comunicación en el Centro de Interpretación Científica, Plaza Cielo-Tierra, que es una maravilla quienes eh, son de Córdoba o no son de Córdoba cuando tengan la oportunidad, o tienen una oportunidad virtual, vamos a, eh, y cuando puedan eh, presencialmente también es fascinante entrar a, a ese edificio. Y trabajan muchísimo, sobre todo en redes sociales, por lo que hemos podido seguirlos. Y finalmente, Así es. Eh, Alan Porcel, otro egresado de, de la facultad, de nuestra facultad, licenciado en Comunicación Social, sumamente versátil porque es autor de una newsletter sobre tecnología que se llama Máquina Extraordinaria, es coordinador de proyectos audiovisuales y monetización en puntual y es cofundador y codirector de Parque Podcast. Pero hay algo, les contamos un secreto, les pedimos una mini bio de tres a cinco renglones a cada uno para presentarlos, hay algo que no puso, pero que sí sabemos nosotras, y es que eh, su tesis de grado la hizo sobre repositorios abiertos. Quizás uno no pone en su currículum, en su presentación, de qué hizo la tesis, pero ¿por qué la traigo a cuento? Porque eh, además de ser un excelente trabajo, me tocó estar en el tribunal que lo evaluó, eh, es interesante para pensar en cómo se almacena y cómo se comparte el conocimiento en los entornos, sobre todo en los entornos digitales. Así que me parece otro plus eh, en la versatilidad que tiene Alan en lo eh, escrito, en lo sonoro, en lo multimedia y también en el caso de los repositorios digitales. Gracias, Monika. Bueno, todos presentados, eh, les contamos la, la modalidad. Cada expositor va a tener, entre o cada conversador, diría conversadora, va a tener entre 15 y 20 minutos para contar sus experiencias, eh, y después daremos lugar al diálogo, porque se trata eh, de eso, un conversatorio, así que pueden ir preparando las preguntas, comentarios, inquietudes que tengan, a medida que eh, bueno desarrollan lo, eh, lo que prepararon para nosotros. Nancy, eh, te damos la palabra y la pantalla, y muchas gracias a todos por... Por sumarse. Ahora sí. Eh, Avisadme, por favor, si se, si se ve correctamente. Perfecto. Bueno, voy a tratar de ir bien rápido, eh, así no, porque si yo me largo a hablar no termino nunca. <ríe> eh, así tenemos tiempo después de cualquier pregunta poder contestarla. Sí, yo siempre que me presento empiezo diciendo que soy la vieja de lengua, del, ...del Jerónimo, porque creo que es la base que, que realmente me, me identifica. Y bueno, de allí este, todo lo que uno puede aportar o trabajar en otras cuestiones, pero en realidad esa es la base vieja de lengua. <risa> eh, bueno, vengo a hablar hoy sobre didáctica transmedia. Eh, vamos a hacer como una pequeña introducción y después vamos específicamente a, a la experiencia. Eh, entre estas dos generaciones... Eh, el, el señor mayor que está leyendo el diario, que podría ser el abuelo de esta, de esta niña con, con sus caras y sus rostros y sus este, filtros, eh, demuestra que nunca ha habido una distancia tan grande entre, entre las infancias de dos generaciones. Eh, en la infancia de, de, de la persona que lee el diario, de este abuelo seguramente eh, fue testigo de del comienzo de la radio, ya que tenemos gente de audiovisual y de, y de, y de la radio, de, de la televisión, fue, fue la generación que inventó estas tecnologías que tenemos ahora eh, y cuando las nuevas generaciones llegaron esas tecnologías ya estaban ahí eh, y eso es importante tener en cuenta porque hablamos de los nativos digitales eh, y muchas veces esa, esa categorización nos queda incómoda porque hay, eh, yo tengo estudiantes que tienen mucho menos manejo de la tecnología que yo eh, y, eh, por ejemplo, y son nativos digitales supuestamente, pero bueno, también tienen que ver con las condiciones eh, materiales, digamos, en las que cada uno vive y con las cuales cada uno vive. Entonces, esa, esa diferenciación me pareció importante de tener en cuenta. Y... Dice Bari con un libro que recomiendo sumamente, eh, que se llama The Game. Eh, esa generación inventó The Game, la, de, la del abuelo, digamos. Eh, esa generación inventó de, eh, este juego, esta, esta, esta, esta cultura digital en la que tenemos ahora, y de qué estaban escapando cuando lo inventaron, se pregunta. Así que eh, Es muy interesante el, el abordaje. Cuestión que todos estos cambios culturales que vivimos han influido en los procesos de construcción del conocimiento, en las formas en cómo aprendemos tanto dentro como fuera de las aulas. Eh, la creciente digitalización de productos y servicios eh, incluyen eh, o necesitan de la información y el conocimiento, cuya materia prima son los datos. Eh, posiblemente el, el colega que se especializa en tecnología puede explicar esto mejor que yo, pero básicamente estamos hablando de Big Data, es decir, de procesar grandes volúmenes de datos, tanto estructurados como no estructurados, y este es el, el, el cambio, a velocidades cercanas al tiempo real. Velocidades monstruosas. Eh, esta cuestión del proceso del, del Big Data nos lleva a, a vivir en un momento de, media, eh, de mediación algorítmica, en la cual... Eh, todas nuestras decisiones, nuestras gestiones, nuestros gestos, eh, van siendo registrados, almacenados, procesados, casi en, en tiempo real. Y eso cambia, cambia eh, muchas cosas cambian la forma en que vivimos. Y Lev Manovich, en este sentido, ya en, en el año 2012, va a decir en su libro El software toma el mando, que convertir todo en datos y usar algoritmos para analizarlos Básicamente cambia lo que significa conocer algo. Por eso él va a hablar en ese libro de una epistemología del software. Y, eh, de una epistemología del software, sí. Y eh, va a ser Escolari, uno de los que plantea, Carlos Escolari, el argentino que, bueno, muchos hemos leído que en este momento eh, trabaja en Barcelona, eh, pasar de una pedagogía de la enunciación, que tiene su correlato en el broadcasting, en una comunicación de uno a muchos, donde el docente se para frente al aula es el portador del saber y simplemente emite ese saber a una audiencia cautiva que lo escucha, a una pedagogía de la participación, que tiene su correlato en el transmedio. Y esto es lo que vengo rápidamente a presentar. ¿De qué hablamos cuando hablamos de comunicación transmedia? Hablamos de una gestión, a mí me gustó mucho esta, esta definición que tomé de un grupo de gente española, eh, recuerdo el pecho de una, Limón, por eso me, me, la recuerdo, pero en realidad está, está en la bibliografía. Eh, me gustó mucho porque me parece que resume exactamente de qué estamos hablando, eh, que no es simplemente una cuestión de muchos medios o de multimedia, sino que es la gestión multiplataforma, dicen ellas, de un flujo comunicativo global y prácticamente ubicuo, que se despliega a través de diversos lenguajes y soportes. ¿Qué significa esto? Significa que hoy, en, en el ámbito de la comunicación, somos usuarios, usuarios, productores, productores, capaces no solo de consumir, de leer, hablando de lecturas y escrituras, eh, sino también de producir y hacer circular ciertos contenidos. Esos contenidos van a circular... <coughs> en diversos formatos y plataformas, perdón, se cruzó una charla, en el ámbito de lo que llamamos ahora, en el marco de lo que llamamos cultura digital colaborativa. Eh, cuando hablamos de esto de lo transmedia, tenemos que recordar que lo transmedia viene del ámbito de la industria cultural, donde las narrativas transmedia eh, constituyen, eh, se constituyen de, a partir de una eh, historia que se expande a través de diversos medios y, relato, eh, y medios, medios y lenguajes y formatos. Entonces, esa historia original, la historia de la cual el emisor es el dueño, hablando de las grandes eh, in, empresas del entretenimiento, ¿no? Pensemos Marvel, pensemos, bueno, Netflix, etcétera, eh, hay una historia que es la que ellos cuentan, esa historia re, ya, recibe el nombre de Canon, eh, para eh, diferenciarla del fandom. El Canon es la historia oficial, digamos, la historia de, de la cual eh, la empresa es la dueña. Esa historia se va expandiendo a través de eh, la generación de contenidos por los usuarios, en este caso por los fans, y por eso recibe el nombre de fandom. Ese fandom, que son todos los, los contenidos producidos por usuarios, por fans, van a alimentar ese canal. Si muchas veces las, las empresas toman las producciones de los fans y las, eh, pensemos en, en Game of Thrones, pensemos en eh, La Guerra de las Galaxias, que no es una producción que nace como transmedio, pero que es transmedializada con posterioridad. Pensemos en Harry Potter, que incluso tiene ahora un resurgir y no solo el merchandising, sino todos los blogs, los contenidos, las historias, los TikTok que hay sobre eh, Harry Potter, por ejemplo, eh, eso sería todo lo que va formando el canon, ¿no? Entonces, estas narrativas transmedia eh, se cuentan a través de estos nodos autoconclusivos, porque eh, como que cada historia puede verse por separada, eh, cada medio aporta en esto sus públicos, sus sensibilidades, sus lenguajes. Y pensando en esta misma, digamos, en, en este esquema, es que comenzamos a pensar, quienes trabajamos en educación, si podríamos llevar esto al ámbito educativo. Va a ser Miriam Kapp, eh, quien empieza en estas latitudes a hablar fuertemente de didáctica transmedia, y eh, va a decir que la didáctica transmedia, en tanto praxis reflexiva, que se expande a través de diversos medios y lenguajes para crear un conocimiento basado en el intercambio y la innovación mediada por tecnología, puede dar lugar a intervenciones epistemológicas que, conviertan en un, que se conviertan en un nuevo acontecimiento creador. ¿Por qué dice Miriam esto? Porque ella hace mucho hincapié en que lo que permite la didáctica transmedia o asumir una mirada desde la didáctica transmedia para eh, realizar prácticas docentes disruptivas es justamente volver a traer a la educación el acto creador, el acto creativo. Eh, cuando hablamos entonces de didáctica transmedia, estamos hablando de prácticas de enseñanzas disruptivas donde el canon, se acuerdan que habíamos hablado de que el canon era la historia oficial, digamos, es el contenido del diseño curricular jurisdiccional. Básicamente, lo que decíamos antes, el programa. Ese es nuestro canon, que vamos a eh, expandir a través de diferentes medios y de diferentes lenguajes. Eh, pensando en planificar, y aquí la, la idea de didáctica transmedia específicamente, utilizando la planificación a modo de un guión transmedia. Entonces, en vez de planificar una secuencia didáctica, simplemente esa secuencia didáctica la pensamos desde la idea de planificar una experiencia educativa transmedia para nuestros estudiantes. Donde ese canon, ese programa que teníamos que dar, eh, esto es muy, muy de los docentes, tengo que dar este programa y se adaptaron a los contenidos, eh, ese contenido además se ve aumentado, se ve expandido por el contenido generado tanto por docentes como por estudiantes. Y acá seguro el colega eh, que hizo la tesis sobre recursos educativos abiertos eh, eh, tendrá mucho que decir, porque justamente eh, ese, que, ese contenido que los docentes generamos y que muchas veces no se veía reflejado o no circula más allá de los estudiantes, eh, y todo el contenido que nuestros estudiantes producen, y que muchas veces no circula más allá de las aulas, eh, esta mirada, que no, no significa grandes cambios, ni grandes, este, ni tener sí o sí determinadas tecnologías. Porque todo lo que dijimos antes, al principio de, la, de esta exposición, sobre eh, que las tecnologías nos configuran como usuarios en este marco de cultura digital, tiene que ver con que nosotros, los que enseñamos y los que aprendemos, ya no somos los mismos que eran cuando se crea la escuela o cuando eh, se piensa la escuela de la manera en, que, en la cual está pensada. Sino que la idea es justamente crear comunidades de aprendizaje. En ese curso justamente que, que nombraba eh, Mónica recién, eh, con una colega, no sé si se si había podido acceder hoy, eh, planteamos esto, ¿no? eh, generar estas planificaciones transmedias en cuatro ejes paralelos, el eje narrativo, que incluye el canon, y una historia que va a ser las veces de escenario para ese canon, eh, que sería de lo que tenemos que dar en, en, en la escuela, eh, pero pensar no solo en eso, sino en el eje de la experiencia, qué experiencia queremos que nuestros estudiantes tengan con esta planificación que estamos haciendo, con esta propuesta de enseñanza. ¿Cuáles son las experiencias? ¿En qué medios eh, va a circular los contenidos que, eh, que tienen que ver con, esta, con este canon? ¿Qué tipo de participación van a tener los estudiantes, eh, los docentes? ¿Qué otro tipo de participación se prevé? Eh, todas estas cuestiones bien eh, hacen a lo que es una planificación transmedia de planificar eh, en 360 grados, porque todo pasa al mismo tiempo. Y ahora sí, muy brevemente, les dejo a él, eh, esta experiencia que se trata de una planificación transmedia para el lengua y literatura de tercer año que se implementó en el año 2019. Tenía yo la idea de implementarlo nuevamente en el 2020, lamentablemente fue imposible, eh, por la pandemia y demás, y también por la manera en que estamos trabajando en estos momentos en las escuelas, donde estamos acordando depart departamentos, digamos, entonces es imposible introducir esto al modo de planificación anual. Eh, pero sí se puede, incluso estamos trabajando en, una, en un juego, que vamos a ver si sale a la luz, eh, para trabajar uno de los contenidos de cuarto año, eh, trabajar así como en, en proyectos más pequeños. ¿no? este era la planificación anual. Eh, yo le puse un viaje, profe, porque es lo que nos dicen siempre los chicos, y les leo básicamente de qué se trata, que durante el año escolar cada estudiante de lengua y literatura de tercero se convierte en un cronista en busca de una historia para contar. Para lograr contar esa historia, emprende un viaje a través de diversas estaciones donde recolecta datos, entrevista eh, protagonistas, investiga, registra todo aquello que considera de valor para cumplir su misión, escribir una crónica que se va a publicar en una antología eh, a fin de año. También el... Eh, toda esta cuestión de planificación transmedia tiene que ver con, con la idea de gamificación, ¿no? Eh, por eso es que decimos que durante esta aventura se encuentra con distintos desafíos que debe superar, en vez de pensar en evaluaciones que tiene que probar, eh, para lograr la recompensa final que sería probar lengua de tercer. Acá les muestro uh, lo que yo en ese momento había planificado, la mitad de esto pude llevar a cabo, pero bueno, eh, lo que tomó mucha, mucha preponderancia fue el laboratorio de redacción. El laboratorio de redacción fue lo que se llevó el mayor cantidad de tiempo, porque eh, los chicos están acostumbrados a escribir, entregar y esperar los resultados como quien espera, un segundito por favor, <ríe> ruidos en el caso, eh, eh, entregar, digamos, una redacción y esperar como quien espera los análisis del médico, los resultados, salió salieron bien, salió salieron mal. Eh, entonces, la idea de esta, de esta propuesta es que ellos escribieran, reescribieran, bah, hicieran una versión 1, una versión 2. Eh, en ese momento con evaluación trabajaron en la coevaluación. Entonces, eh, uno escribía y el compañero le evaluaba, le, le corregía, lo cual... Hubo que hacer toda una, una cuestión porque todos querían ser profes y tachar todo, de decir que estaba todo mal. Eh, entonces, no, no, no. ¿Qué pueden aportar a la producción del compañero, de la compañera? Era la idea. Eh, entonces, el laboratorio de redacción fue lo que tomó mayor, eh, mayor importancia. El taller de fotoperiodismo no lo pudimos dar, igual que el de localización. La entrevista sí se realizó y fue interesante. Fue un trabajo que se llamó en su momento crónico por encargo, les di a cada, a cada grupo de estudiantes una, un contacto a quien tenían que entrevistar, que eran gente de organizaciones, básicamente, de la ciudad de Córdoba. Todo esto, ¿no? Buscando esta cuestión de las historias. Durante todo el año se produjo eso, tuvimos la visita de... Ay, de... Febrero, Pablo, Pedro, febrero, no me acuerdo ya, el, el, el periodista cronista... Eh, de Córdoba, que tiene unas crónicas espectaculares, a los chicos les gustaron mucho, leyeron una ¡Güey! crónica de igual Le... de eh, gracias. Eh, leyeron una crónica de Pedro Lemebel una de, eh, sobre el río Mapocho, en Chile, eh, y se hicieron muchas comparaciones con, con el río Suquía, en Córdoba, así que eh, estuvo como muy interesante esa cuestión. Y, finalmente, si logramos eh, llegar a hacer esta antología que la hicimos solo en PDF. Mi idea era, eh, a final de año, nos llegamos, eh, poder imprimirla y llevarla a la biblioteca. Pero, bueno, eso apenas volvamos y se vuelva, y vuelva a la biblioteca este, estará. Y eh, no sé si alcanzan a ver, esto es el, básicamente el, el libro donde están todas. Por supuesto que muchas no califican como, como crónica. Este, pero fue muy autorreferencial, todos empezaron a escribir sobre un lugar, mucho sobre fútbol y mucho sobre sí mismo eh, entonces el, el, fue muy interesante el, eh, lo que ellos lograron y vieron cómo a partir de cada uno eh, poder rehacer su historia poder corregirla realmente poder volver a escribirla eh, lograron eh, un producto que fue mucho mejor, este que, que aquí está, la, la idea de la corrección, ¿no? Que no está en el secundario. Eh, era mucho mejor que ese producto inicial que habían hecho. Así que, eh, bien, dejo de compartir. Eh, creo que llegué con el tiempo. Espero no haberme pasado. Ex justo. Excelente, claro. Nancy. Eh, perfecto en el tiempo. Bueno, eh, interesantísima la experiencia y nos guardamos para, para el final. Eh, bueno, ahora damos paso a Agostina en una experiencia totalmente diferente dentro de una organización como la, el Centro de Interpretación Científica Plaza Cielo-Tierra. Bueno, hola. ¿Ahí se me escucha bien? Bien. Sí, perfecto. Eh, hola a todos y a todas. Eh, gracias por, por estar presente y por el lugar también. Eh, yo soy responsable de prensa de un centro de educación científica que es proyecto de la provincia de Córdoba eh, y de la Universidad Nacional de Córdoba, ¿no? eh, Nosotros nacemos en el año 2017 y desde ese entonces la plaza fue como un espacio eh, museológico, de carácter museológico, eh, que sus actividades eran, digamos, con el público en general, eh, y las escuelas públicas y privadas de la provincia, y también, digamos, actividades que se realizaban, eh, ya sea congresos, bueno, actividades sociales, que la, la plaza participa, digamos, ¿no? Y a mí lo que me gustaría destacar es cómo todo esto se rompe con la pandemia, y, bueno, hay, una, hay un desafío enorme que llegamos, digamos, adelante eh, desde hace un año, y que tiene que ver con, bueno, con una experiencia puramente digital, de, de pasar digamos de una función totalmente distinta y pasar a lo digital, y tener el desafío de ser pedagógicos, eh, eh, poder llegar, digamos, con nuestro contenido eh, a la mayor cantidad de gente y, y generaciones, por supuesto, en un contexto en que está todo digitalizado y que eso digitalizado también tiene carácter de exclusividad. Entonces, eh, ese, ese punto es el que, o al menos para nosotros, el nodo de nuestra presentación. Eh, y digo nosotros porque a mí me. Eh, yo no represento a la plaza, representa un área que está construida, eh, un área de comunicación que lo constituyen eh, dos compañeros, dos colegas y además un equipo interdisciplinario que son los trabajadores y trabajadoras de la plaza. Así que un poquito en nombre de ellos voy a estar hablando eh, y robando un poco algunas reflexiones. Eh, voy a presentar lo que armamos con el área. Díganme si se ve, eso sí me, sí me preocupa, porque tengo un internet bastante chomi. Okay. Todavía no. ¿Se ve ahí? No. Bueno, ahí compartí pantalla, espero que se pueda ver. Eh, me dice que sí. Ahí que está. Este sí, siempre, ahí está. ¿Sí? Okay. Ahora sí. <ríe> bueno, eh, como les decía, y que me había adelantado un poquito, eh, bueno, ¿dónde está la plaza? Eh, plaza es este edificio un poco raro eh, que hace la formación, digamos, de un dodecaedro y está ubicado en el Parque las Tejas. Eh, es de entrada gratuita desde el inicio en que se inauguró, digamos, y justamente nosotros dividimos esta presentación en lo que es el contexto prepandémico en donde hablamos, digamos, de, esta, de esto que les comentaba, como de, de funciones museológicas, puramente, y lo que hacíamos en ese entonces, nosotros estábamos habilitados para el público, digamos, de, la, de, de Córdoba y para las visitas de escuelas privadas y, y, y públicas de la provincia, y además para los clubes, como por ejemplo los de natación o, o demás clubes, digamos, de, de, deportivos y sociales, tanto de la municipalidad de Córdoba como de la provincia, ¿no? llegamos a tener alrededor de 75.000 estudiantes en un año en la plaza. Eh, y eso fue en el año 2018, si yo no me equivoco. Eh, bueno, en ese, en ese momento, comunicación de la plaza era eh, mostrar las visitas, básicamente, y mostrar las experiencias en las que participábamos socialmente, como fue cuando en el año 2019 fuimos la sede de prensa de, del Congreso de la Lengua Española, eh, que se hizo acá en Córdoba, o como cuando fuimos también la sede de transmisión de lo que fue la transmisión de agujeros negros desde, desde Bruselas, y que se retransmitió, digamos, acá. Eh, y cuando vino la pandemia, bueno, todo eso que veníamos haciendo, eh, nada, tuvo que reinventarse y, y tuvimos que transmutar. Particularmente en ese momento éramos dos compañeros de solamente el área de comunicación, eh, que incluso está acá, digamos, presente y está acompañando a Mateo, eh, y en ese momento, bueno, los guías también, los guías y, y coordinadores de la plaza que hacían el recorrido guiado por las instalaciones, todos transmutamos lo digital, ¿no? Nuestra dinámica de trabajo fue en casa, y todos los proyectos de, de ciencia, eh, bueno, fueron, digamos, a, a digitalizarse. Me acuerdo que huerto empezó en marzo del 2020 y la primera semana, digamos, de la pandemia, eh, bueno, teníamos que reforzar esto de estar en casa, ¿no? En un contexto donde había una abundancia de sobreinformación, de mucha tensión. Eh, y lo que hicimos fue eh, trasladar, digamos, nuestro show de planetario, que es como nuestra joya, digamos, en la plaza, eh, a hacer un planetario en tu casa, ¿no? Entonces, eh, las familias y, y, los, y los chicos podían disfrutar, digamos, de un show de planetario, eh, desde, bueno, sin moverse desde su casa. Y ahí nos dimos cuenta que, bueno, fue una campaña muy exitosa eh, y nos dimos cuenta que era por ahí, digamos, como, bueno, eh, lo que queda, ¿no? o sea, no sabíamos qué hacer, pero definitivamente teníamos que trasladarnos, digamos, a lo digital. Eh, y ahí hicimos, bueno, Alrededor, desde entonces, ¿no? Hicimos alrededor de 300 proyectos. Trabajamos, sí, eh, más de seis ejes. ¿Qué decimos con ejes? Eh, tiene que ver con el contenido, digamos, que trabajamos. Como la plaza eh, es un centro interdisciplinario ¿no? que, que combina... Porque además, digamos, tiene trabajadores de, de cada área, eh, combina todas las ciencias, tanto artísticas como sociales, como científicas. Y bueno, trasladamos, digamos, toda esa diversidad eh, a, a lo digital, ¿no? Eh, ahí mostramos un poco cómo eran eh, la, los porcentajes de contenido y de qué disciplina, digamos, correspondía, dependiendo justamente de los intereses y las demandas que íbamos viendo en esto de. Eh, en esta comunidad, digamos, que hacíamos eh, a medida, digamos, que íbamos eh, sumando audiencia y seguidores en nuestras redes sociales. Eh, algo que retomo, digamos, de lo que decía Nancy, es esto de, andar, de estar co-creando, bueno, a nosotros nos pasó tal cual. Era como funciona o no funciona. Esto le gusta a la gente, le, le, le digamos, funciona para este momento, para esta coyuntura, eh, y muchas veces hacíamos esas evaluaciones con con stories, con eh, formularios, o sea, con encuestas, para justamente saber si estábamos bien parados o no. Eh, y creo que, se, que fue así, digamos, fuimos creando eh, de manera, bueno, no sé, eh, un poco con, con, esa, con esa reciprocidad, digamos, constante que, que íbamos buscando, ¿no? Eh, cada uno de esos ejes, ahí nombrábamos que decíamos, hacíamos más de 15 campañas. Bueno, cada uno de estos ejes, a su vez, fueron una estrategia de comunicación. Y cuando hablamos de estrategia de comunicación, es como que eh, es, re, es reabarca, eh, no sé, como muy general hablar de estrategia de comunicación. Eh, entonces, principalmente, nosotros podemos decir, eh, fuimos como elaborando algunas tácticas para entender que lo digital era un desafío que debíamos como generar contenidos para todas las redes sociales, para cada, eh, digamos, para las diferentes eh, franjas de etarias, y que debíamos justamente como darnos una vuelta de rosca constantemente en esta estrategia, porque la verdad es que estábamos incursionando, digamos, ¿no? Eh, siempre decimos que esta fue nuestra primera pandemia y por lo tanto eh, hicimos lo que pudimos, ¿no? Y fue esto. <risa> eh, trabajamos, sí, eh, en, digamos, cinco redes sociales, que son, bueno, nuestro Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y la web de Plaza Cielo Tierra. Eh, y antes de pasar a presentarnos en esto, algo que me parece súper importante de destacar en esta, que bueno, que Nancy decía un poco sobre esto, eh, que tiene que ver con el espacio de, de Internet. Nosotros en este en esto de, de estar en, eh, en muchas redes sociales y de tener muchos públicos eh, todo el tiempo nos encontrábamos como haciendo campañas tanto para grandes como para chicos o, bueno, para grandes únicamente para adolescentes, para chicos eh, y todo eso fue, bueno, bueno era un, fue un laburazo pero um, rescatamos una experiencia que nos parece parte de todos los proyectos de comunicación eh, que es que en un momento, habíamos, bueno, eran las vacaciones de julio y en la plaza siempre hacíamos actividades de vacaciones de julio para los niños y para las familias, ¿no? Y esta vez era, bueno, tenemos que hacer algo digital. Entonces, eh, una de las propuestas que llevamos adelante fue el teatro científico, que combinaba la ciencia y las artes escénicas eh, digitalizadas como mediante un teatro de sombras. Bueno, eh, fue un éxito también. Y nos, nos ayudó muchísimo a entender que a veces eh, en los momentos, digamos, de mayor desafío o presión, eh, surgen buenas ideas y siempre son colectivas y siempre son interdisciplinarias. Eh, al menos en nuestra experiencia como un centro de divulgación eh, científico y educativo. ¿no? Eh, ahora bien, ¿cómo es la metodología de trabajo que llevamos desde entonces? Eh, básicamente, primero... Eh, todo lo que son lo, las investigaciones y las producciones las realizan eh, los diferentes guías y coordinadores eh, que hoy están, digamos, como, bueno, eh, llevando adelante las investigaciones y las producciones que hoy se plasman, digamos, en nuestras redes sociales. Eh, eso pasa por una curaduría eh, en la Secretaría Académica, digamos, de la plaza. Desde la Secretaría Académica pasa al área de comunicación y una vez que nosotros estamos... Eh, ...que terminamos la pieza de comunicación, la volvemos a pasar para ver si, si está todo ok para publicar, digamos, ¿no? ¿Quiénes eh, conformamos el equipo comunicación? Esto me parece súper importante decir, porque muchas veces los comunicadores, las comunicadoras... ...hacemos muchas, muchas disciplinas y muchas cosas eh, al mismo tiempo. Y en realidad, a nosotros al principio eh, fue así, pero cuando estratificamos y dividimos nuestro trabajo... Eh, pudimos darnos cuenta que, que, bueno, que las cosas eran mucho más, eh, más, más prácticas, más productivas, eh, mejoradas, y, y eso es, digamos, posible gracias a que tenemos, digamos, un editor audiovisual con, con funciones de copywriter, que es Mateo, que está presente en este Meet, eh, una diseñadora eh, que es María Laura Fernández, eh, y bueno, quien les habla que soy además de coordinador y responsable de comunicación, editora gráfica y, y, y, y, y copywriter. Eh, y todo básicamente lo hacemos de manera colectiva. ¿no? Eh, ¿Cómo nos organizamos? Nos organizamos utilizando, bueno, de manera interna, eh, usamos lo que es la metodología eh, Canva, que básicamente es el uso de tarjetas, eh, donde se, digamos, se... Eh, con, eh, sí, se condensa todo lo que tiene que ver con eh, el contenido de una pieza de comunicación, que eh, básicamente es un copy que intenta justamente no repetir la información de la pieza, esto es importante también. Eh, el copy te, eh, invita a que justamente quieras eh, interactuar con la pieza gráfica o audiovisual. Entonces, nosotros lo que hacemos es contar generalmente una historia. Eh, ir con un dato curioso, ir con algo que creemos que puede llamar la atención y decirte, bueno, acá tenés un poco más. Eh, también utilizamos lo que es eh, la nota, eh, digamos, en profundidad, que es la investigación eh, a la cual, digamos, adaptamos la pieza gráfica o audiovisual. Eh, eso la, lo, lo juntamos en un link de Bitly, lo sea, bien cortito, y en el copy, y después está lo que es la pieza, bueno, la pieza gráfica o audiovisual. Por lo general, ahora estamos eh, trabajando mucho en lo que es infografías en formato carrusel, porque el carrusel es cuando es un posteo con varias fotos o piezas gráficas. Eso nos permite, por un lado, que la audiencia esté, digamos, más tiempo en un posteo y, por lo tanto, pueda interactuar un poco más con lo que se dice, además de no tener que, que ser como muy escuetos en lo, en lo que estamos diciendo, eh, y estamos también trabajando eh, con otros formatos, digamos, audiovisuales como y otros canales, como el IGTV, como son los vivos, eh, demás. En cuanto a la organización interna, el bueno, ahora estamos de vuelta haciendo home office por este, por este aislamiento, eh, digamos, momentáneo. Y nos estamos, estamos trabajando con Asana. Asana es una aplicación que nos permite, eh, digamos, adherir tareas y llevar, digamos, un, un control cotidiano de nuestras tareas. Eh, en cuanto al diseño, utilizamos lo que es Figma. Figma es como un Illustrator, pero es... Eh, es, grat sí, es gratuito y nos permite, a su vez, a todo el equipo poder estar viendo lo que se está diseñando. Entonces, en el momento que lo estamos viendo, bueno, estamos como haciendo comentarios, aportes, etcétera. Y para editar videos utilizamos Premiere y After Effects. Deja, hicimos esta gráfica porque pensamos, esto de mirar hacia el futuro, pensamos que hay dos cosas que rescatamos de este pro, de este proceso de trabajo eh, una es que el área eh, hoy tiene digamos eh, tres personas que tienen entre 26 y 30 años, ¿no? Y que muchas veces a nuestra generación tempranamente egresada nos cuesta mucho estar en estos espacios de trabajo y poder coordinar estos espacios, ¿no? Y creo que los resultados que todo el tiempo estamos eh, mejorando o intentando eh, construir para mejor demuestra que justamente eh, estamos en capacidades de, de, de llevar adelante estas tareas eh, que hoy, digamos, en nuestro, en nuestro contexto son complejas, ¿no? Y que tiene que ver con eh, reinventar las formas de comunicar, reinventar las formas y las pedagogías para poder llegar, digamos, a, a todos y a todas en un contexto de, de, de exclusividad constante, ¿no? Eh, entonces, creemos que esos son los grandes desafíos. Y por otra parte, eh, que digo, es poder confiar en las nuevas generaciones, en las nuevas formas de pensar, en las nuevas formas de trabajar y en las nuevas formas de llegar eh, o de intentar, digamos, encontrarnos en este mundo. Eh, pero además, pienso que otro desafío que tenemos, digamos, hacia adelante, eh, tiene que ver a cómo hacemos una ciencia para todos y para todas. Eh, nuestra, la plaza antes de la pandemia, contaba con programas de la provincia y de la municipalidad y de la Universidad Nacional de Córdoba, como por ejemplo Derecho al Verano, que traía grandes contingentes de, de, de estudiantes eh, de primaria, de secundaria, digamos, a nuestro establecimiento, ¿no? Eh, Hoy no tenemos esa posibilidad. Entonces, lo que nos toca, digamos, como para pensar es eh, justamente eso, cómo hacemos... Eh, quienes tenemos estas esta posibilidades o estos espacios eh, de hacer más inclusivo la ciencia eh, o al menos el conocimiento científico, ¿no? Que es una tarea que al menos desde lo que yo fui haciendo como trayecto dentro de la Universidad Nacional de Córdoba, siempre fue un punto de, de debate que nos dimos, digamos, con docentes, con, con estudiantes, que era cómo romper eh, esta, estos espacios limitados que a veces tenemos, ¿no? Gracias por escucharnos. Eh, voy a salir, dejar de compartir. Ahí está. Maravillosa experiencia. Eh, vos hablabas y la necesidad es la madre del ingenio, y nos pasó a reinventarnos en, la, en plena pandemia eh, a manotazos de ahogado, y bueno, de ahí sale. Salen ideas, sale de todo, ¿no? Pero por ahí ideas muy buenas que quizás no hubieran salido en la normalidad. ¿Qué sé yo Te digo que se aprende de lo malo y de lo bueno, y de lo malo uno aprende más rápido, ese es el punto. Bueno. Sí, eh, yo también creo esto que me parecía importante, el, eh, nosotros no tenemos nada aprendido. Creo que estamos todavía ensayando y buscando, eh, digo, dónde, dónde está nuestra estrategia de comunicación. Bueno, eso es eh, el desafío que sigue y que continúa. Bárbaro. Bueno, ahí lo profundizaremos un ratito en las preguntas. Alan, todo oh, sucede el espacio. El aire. Gracias, Mónica. Eh, bueno, buenas tardes a todos y todas. Eh, gracias por la invitación. Eh, yo voy a ir por, me parece que voy a ser un poco más, más corto, quizás voy a ver, después quizás no, pero que las chicas, en el tema minutos, por una cuestión de que voy a pasar rápido por tres puntos que me parece que está bueno... Contar. Dos son autorreferenciales, así que les pido disculpas de antemano, pero me parece que nos van a llevar a algunos lugares que, que pueden estar buenos para, para conversar. Eh, el primero va por el lado de, de la creación de, de la historia un poco de Parque Podcast, que es la productora que fundamos en el año 2016 junto a Guido Padini y Paula Manini, una productora de podcast. Eh, en ese momento la presentábamos como red de podcast. Eh, hasta el día de la fecha todavía tenemos dudas de, de cómo qué es, bien si es una productora, una red, eh, hacemos podcast, así que eso es más o menos la carta de presentación. Eh, bueno, es un formato, para quienes no lo conozcan, es un formato sonoro, on demand, eh, yo siempre lo presento como contenido sonoro on demand porque todavía cuesta eh, hacerlo entender a veces cuando lo mencionas a personas que, que no lo tienen tan naturalizado. En el año 2016, como les digo, arrancamos y, y bueno, nas, nació un poco a partir de ver otros proyectos que que me parece que, que es un poco como nacen la mayoría de, de los proyectos mediáticos, mirar un poco qué hacen los demás, eh, ver qué te gusta y qué, qué pensás que podrías imitar y hacer a tu manera, me parece que es un poco el nacimiento de algunos proyectos eh, de generación de contenido. En el año 2016 arrancamos y bueno, la, la intención era hacer esto desde Córdoba, que veíamos que no estaba presente, eh, la generación de contenidos en este formato, así que bueno buscamos a las personas con las que nos gustaría... Eh, hacer contenido en ese formato y, y Córdoba es medianamente chica así que más o menos íbamos, tocábamos la puerta a, a través de mails, a través de contactos y, y bueno, la gente por lo general se, se interesaba cuando le hablábamos del formato le contábamos un poco, todavía no era tan popular como es hoy que hoy ni siquiera es popular pero bueno, era menos popular que, en ese que, que hoy eh, así que bueno, desde ese momento desde el año 2016 y con el paso del tiempo nos fuimos aliando con radios principalmente, a veces estudios, eh, a veces gente, periodistas, librerías, etcétera, eh, espacios que nos abrían sus puertas, que contábamos un poco la idea del proyecto. Eh, y bueno, eh, ya estamos cerca de los cinco años, ahora en octubre cumplimos cinco años. Eh, hoy Parque es, de nuevo, una red barra productora de podcast eh, que ya ha hecho más de 30 eh, series, que es como llamamos nosotros a cada uno de nuestros podcasts. Eh, está atrás de la sustentabilidad como muchos proyectos mediáticos y, y no, no digo que, que, que hoy es sustentable parque porque no lo es pero, pero se aproxima cada vez más a eso por suerte eh, a través de, de, lo que son, de lo que es el apoyo de su audiencia de, a través de suscripciones, de lo que voy a hablar en un ratito más eh, en detalle y a través de bueno, producciones para terceros como empresas que quieren eh, generar contenidos en este, en este formato sonoro. Eh, y para hablar un poquito del formato sonoro, que me parece que, que es interesante, eh, eh, el podcast tiene esto de que ha crecido mucho, es su opinión obviamente, pero ha crecido mucho durante los últimos años por esta, este avasallamiento un poco de las pantallas y esta idea de que el celular, eh, YouTube, la, bueno la tele que cada vez pierde, al menos la televisión lineal pierde cada vez más peso, pero aparece Netflix, aparece Amazon, aparece Disney, eh, y a veces nos pasa un poco esta idea de alejarnos de las pantallas, escuchar eh, voces que nos lleguen de otra manera. Eh, para mí sigue teniendo algo súper valioso el podcast, que es el multitasking, esta posibilidad de hacer otras tareas mientras eh, escuchamos un contenido. Eh, y creo que la mayoría de los contenidos que tienen éxito, también es opinión porque hay mucha discusión en torno al tema, eh, tienen que ver con algo que nos enriquezca. Ya sea, puede ser entretenimiento, pero también eh, me parece que está muy vinculado con el aprender algo, que te sume algo, eh, los contenidos en podcast por lo general eh, que apelan a, a eso eh, suelen andar bien. También obviamente está el entretenimiento, pero, pero me parece que, que son como dos carriles fuertes para la generación de contenidos y para que los oyentes eh, eh, nada, se tienten a escuchar. Eh, después seguramente podemos charlar un poquito más de podcast, pero eso era más o menos lo que les quería contar sobre la experiencia con, con la productora. Eh, no quiero dejar de mencionarles que fue eh, algo muy barato en relación a, a las necesidades que teníamos para empezar. Eh, 2016, eh, ya me estoy adelantando al tercer punto, pero en el 2016 todavía no había esta generación de, de contenidos por casi cualquier persona. Hoy tenemos un poco... Eh, esta habilitación, esto es buenísimo, digamos que cada uno, cualquier persona que navega internet puede generar contenido, distribuirlo, eh, en 2016 estaba, pero creo que hoy está un poco más profundizado, eh, en ese momento nosotros recién, sal, con mis compañeros y compañeras, recién salíamos de, de la, bueno, éramos egresados de la ESI en ese momento, no la FSC todavía, eh, y bueno, estábamos buscando cómo acomodarnos profesionalmente, y esta, esta productora la verdad que nos dio... Eh, una posibilidad de desarrollar lo que queríamos hacer, aparte era algo nuestro, lo cual estaba buenísimo porque podíamos elegir el contenido que hacíamos. Eh, pero quiero resaltar eso, de que era muy fácil acceder a, la, a, a los servicios. Eh, grabar un podcast es muy sencillo en el sentido de que técnicamente no hacen falta muchas cosas y las plataformas eh, están eh, disponibles muy fácilmente. Hoy más todavía. Eh, bueno, lo segundo que les quería comentar va por el lado de de algo que arranqué el año pasado, que es un newsletter que se llama Máquina Extraordinaria, cuando arrancó la pandemia ya por marzo 2020, eh, bueno, como todos, eh, estuve encerrado, eh, leyendo, viendo qué pasaba, noticias, esto, lo otro, eh, bueno, en abril decidí arrancar con algo que hace tiempo tenía pensado, pero no me animaba, que era empezar a escribir un newsletter, que son, es básicamente... Un envío eh, que puede tener una frecuencia, la que vos elijas, semanal, quincenal, mensual, eh, diario, también puede ser, eh, que es un mail que mando todas las semanas, todos los jueves, eh, con un resumen de las cosas, arrancó yendo por el lado de las cosas que a mí me parecían más relevantes en torno a la industria de medios y contenidos digitales y hoy la verdad que se amplió un poco y habla un poco más de eh, las curiosidades que tengo semana a semana, eh, las cosas que me parecen destacables en internet, eh, y bueno, también fue mutando mucho, no solo en contenido, sino también en formato, algo que, que bueno, eh, para, tiene un poquito más de un año el newsletter, ha cambiado mucho de formato, a mi parecer, eh, me parece que también es un poco la búsqueda que, eh, cuen, da cuenta de la búsqueda que estoy haciendo, de, de entender un poco qué es lo que más gusta o, o lo que es más, qué me, más me gusta a mí y qué le gusta a la gente también, que, porque está buenísimo el feedback que se obtiene. Eh, y en ese sentido también hay muchísimas herramientas antes había herramientas y ahora hay muchas más, como para empezar un newsletter muy fácilmente. Eh, otra cosa por la cual arranqué a, a, hacer, a escribir máquina extraordinaria fue esta obligación de, no obligación, sino este acto de obligarme a escribir, digamos. O sea, me encanta escribir, pero si no tengo la, la soga del cuello me cuesta un poco generar el hábito, por lo cual eh, esto de tener que mandar todos los jueves algo eh, me invitaba a, justamente a escribir y, y bueno, algo iba a salir. Puede ser que algunas ediciones sean mejores que otras, pero, pero desde que arranqué a mitad de abril, eh, bueno, han salido todos los jueves eh, un envío, por lo cual eh, cumplí por ahora. Eh, como les digo, hay muchísimas eh, plataformas disponibles. MailChimp es una, re Review o rewe no, no, no sé bien cómo se pronuncia, pero es Rebue, una plataforma de Twitter que también sirve para enviarlos. Eh, newsletters. Y hay otra que me estoy olvidando, Substack, que se escribe Substack. Son tres plataformas de las más fuertes para, para hacer envíos y son muy simples. Eh, me encanta resaltar eso porque a veces, bueno, uno piensa que, que se va a complicar o que le va a costar. Eh, son muy sencillas de usar. Eh, escribir después eh, también, bueno, queda en las, en las manos de uno. Y el tema de estructurar o maquetar un mail, también estas plataformas te lo hacen eh, muy sencillo. Creo que lo que más cuesta es mostrarlo después, encontrar un tono, encontrar una identidad. Eh, en las redes sociales poder mostrarlo a gente que pueda llegar a estar interesada, llegar a esa gente, porque creo que eso es de lo más costoso hoy en día en, en, hoy en, día en Internet, digamos. Eh, no sé, pienso con el, el proyecto de Plaza Cielo Tierra, digamos, como llegar a la gente que le puede interesar esos contenidos. Eh, Internet es tan grande que que quizás, eh, nada, eh, hay muchísimos contenidos, la demanda, eh, la oferta, perdón, es tremenda, así que, que bueno, a veces eh, cuesta llegar a las personas que sabes que le va a interesar ese tipo de contenidos, porque están, en algunos lugares están, eh, pero bueno, eh, es también un desafío llegar. Eh, yo hablo más que nada sobre tecnología, medios, industria, de la publicidad, etcétera, eh, y sé que hay gente a la que le interesa, así que estoy en la búsqueda de esas personas. Eh, bien, eso un poco en relación al, al segundo punto que es eh, la historia de máquina extraordinaria, después podemos eh, continuar charlando si quieren obviamente, pero quería finalizar hablando un poco de eh, algo que tiene que ver con los dos primeros puntos que es la industria de creadores eh, o la economía de la pasión, que así también se le llama, es una tendencia de los últimos dos años, quizás un poco más también. Y tiene que ver básicamente con los creadores de internet, o sea, los, la gente que escribe newsletter, la gente que hace podcast, la gente que eh, tiene un blog, tiene un canal de YouTube, pero eh, justamente como les digo, le, eh, es una industria, es una economía, y esta gente ha encontrado mecanismos o formas de poder monetizar ese contenido que hacen y que distribuyen entre distintas audiencias en internet. Eh, me parece que es un momento espectacular para hacer contenido en internet hoy eh, Por todo esto que les vengo mencionando, digamos, es muy sencillo de acceder a las plataformas eh, Estas mismas plataformas están invitándonos a que moneticemos, a que, a que hagamos plata con, con lo que hacemos no, no digo que sea sencillo, pero digo que está al alcance de todo, digamos, como que las herramientas están disponibles Después dependerá mucho de, del contenido que haga uno y del esfuerzo que le ponga pero me parece que es un momento ideal para empezar algo, lo que sea, un canal de YouTube, un blog, un newsletter, un podcast. Eh, y después es un poco googlear. Yo siempre digo que eh, googlear bien es un, un, una habilidad que debería ser mucho más valorada en los trabajos porque eh, hay mucha gente que anda en la misma en internet y, y me parece que, que es clave poder eh, escuchar o leer sobre experiencias de otras personas para aprender y poder aplicarlo a uno mismo. Eh, en ese sentido, vincular herramientas, por ejemplo, enviar los newsletters por MailChimp y vincularlo con eh, las suscripciones de Mercado Pago, es algo que con dos eh, plataformas ya te generaste un modelo, no, no, estoy medio afectado por mi trabajo diario, pero un modelo de negocio que te puede alimentar, eh, digamos, no alimentar, sino hacer sostenible la generación de contenidos que, que, que vas haciendo semana a semana, día a día, eh, bueno, la periodicidad que uno elija. Así que, que, bueno, un poco mi exposición, creo que fui muy rápido, perdón, pero era un poco contar eso, digamos, las experiencias que tuve yo y esta invitación a que, a que nada, a que a, utilicen estas plataformas, a que se animen a crear eh, y que cualquier eh, duda o consulta eh, está en internet, digamos. Eh, también les iba a decir que me pregunten a mí, pero en internet lo van a encontrar más fácil, yo no estoy disponible todo el tiempo. Así que, que nada, es una invitación a crear que me parece un momento excelente para eso. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que te, tres visiones, realmente lo que esperábamos, totalmente diferentes, ¿no? De lo que es la educación, en lo que es eh, el trabajo en instituciones y lo que es la autogestión, ¿no? Porque es hacerse camino en medio de la jungla digital, a través de, de distintos formatos y soportes, tanto como el, un newsletter eh, o, o los podcasts. Y en dos eh, soportes, creo yo, medios que... Eh, re, resucitaron o revivieron, porque el mail como que estaba en desuso frente a las redes sociales y a través de las newsletters, creo yo, es una apreciación personal, eh, recobró sentido. Y la radio, el podcast no es radio, ¿no? pero como que ante la magia de, de internet y lo multimedia, como que también había caído en desuso y en realidad ahora es un boom, el boom de los podcasts. Todo el mundo, todos los medios, todos tienen podcasts. Así que, bueno, bárbaro para, para seguir eh, ampliando y discutiendo. Gracias a nuestros tres conversadores y abrimos ahora el juego a, a las preguntas, los comentarios de, de ustedes, los que quieren abrir el micrófono y si no a través del chat, como ustedes prefieran. Antes de que hagan preguntas, yo quiero agradecer porque eh, generan tanta, tantos deseos de, de seguir creando que, bueno, muchas gracias, ¿eh? Me encantó, me encanta. Gracias, Mirta. Gracias, Mirta. Tengo una pregunta para... Alan, eh, estos newsletters que vos estás enviando, ¿cómo medís la cuestión de apertura y alcance? Eh, y tenés como una métrica de satisfacción como de, de lectura, y, o sea, si tenés una métrica que crees que es satisfactoria en cuanto a alcance y lectura, Sí, es algo importante, me parece, en relación a todo esto que mencionaba de las plataformas y los distintos formatos. Eh, Internet te permite, eh, quizás a diferencia de, de, más medios, de los medios tradicionales, eh, medir todo. Eh, más que nada lo cuantitativo, después de lo, en lo cualitativo quizás hay que hacer algunas cuestiones un poco más elaboradas, preguntar, generar feedback. Pero en relación a lo cuantitativo, sí, eh, está todo. Eh, es, es, o sea, te podés volver loco viendo datos y diciendo, bueno, cuánta gente... Eh, a cuánta gente le gustó esto, hay que tener tiempo también a cuánta gente le gustó esto, a cuánta gente no le gustó eh, más allá de, de esos datos, de esas métricas que te da cada una de las plataformas, eh, los podcasts con las reproducciones eh, los newsletters con la gente que se suscribe y la gente que te abre, eh, después hay cuestiones técnicas también que hay que, que hay que tener en cuenta porque a veces una métrica puede estar afectada por alguna cuestión técnica que no esté funcionando bien a veces hay que de nuevo, googlear y fijarse bien en esas cuestiones, porque si hay un número que te hace ruido, mejor googlear para chequear que, que esté bien. Las métricas no son eh, perfectas. Eh, y una última cosa, bueno, eh, que en relación, si están las métricas, eh, por ejemplo, en newsletter lo más interesante es la, el porcentaje de apertura. En los podcasts, bueno, el porcentaje de retención, que también te dice, te da datos como decir, bueno, hasta qué minuto te escuchó, que de nuevo, te puedes volver loco, pero tampoco hay que ser tan obsesivo, me parece. Hay que con, confiar un poco en el contenido también. Eh, y por último quería decir esto que los datos más cualitativos a veces son los que más te enriquecen, o sea, las respuestas al newsletter, las opiniones sobre el podcast, eh, está bueno eso, es lo que más cuesta conseguir también porque la gente a veces, no sé, te da like pero no te responde, pero bueno, es interesante, es más, eh, más valioso me parece el, el dato cualitativo. Bueno y aprovechando, Santiago te pregunta también eh, si hay alguna práctica para comenzar a hacer podcast. Alguna práctica en, en relación, no sé si entendí bien la pregunta, pero es muy, fan, muy sencillo arrancar a hacer podcast, o sea, ten, hay dispositivos desde un celular, te puede servir para empezar, después podés profesionalizarte con equipos como, bueno, tener una placa de sonido, un micrófono un poco, hay micrófonos muy accesibles que son USB y los conectas a la computadora, por ejemplo, no sé si va por ahí tu pregunta igual, pero eh, prácticas me parece que es armar eh, lo que querés comentar, algo que debería hacer no sé si origi super original, pero sí un poco distinto, o proponer algo que, en lo que confíes en torno a tu contenido. Eh, después guionar, que es algo que está bueno, no te digo que sea eh, algo que leas, pero sí algo que tenga una estructura, una pauta. Eh, me refiero una, a una clase. Eh, no sé si hay tantos cursos. Nosotros desde Parque Podcast damos cursos, pero muy eventualmente. No sé si en las universidades hay algo eh, sostenido en el tiempo. Eh, cualquiera que sepa, por favor, que aporte, pero... Hay cursos más eventuales, no, no, me parece. Tutoriales, quizás. Tutoriales hay en internet seguramente, sí, en YouTube también buscando. En Google hay un millón de cosas escritas. Te puedes suscribir a Máquina Extraordinaria, que cada tanto habla de eso. Eh, pero sí, eh, es más que nada, cosas eventuales por ahora. Yo, yo imagino que, que las universidades de Córdoba van a terminar sumando al formato, a, a los contenidos que dan. A ver, hay eh, educación informal, por ejemplo, eh, hay una organización que se llama Sembra Media, sobre periodismo emprendedor, y ellos tienen clases de distintas eh, temáticas. Uno de ellos es, por ejemplo, cómo hacer un podcast y monetizarlo, cómo hacer una newsletter y monetizarla, bueno, todo lo que tenga que ver con periodismo emprendedor. Sí, sí, sí. Pero, hasta donde yo conozco. Muy recomendable. Seguimos. Yo quería saber, Nancy, cómo, eh, cómo evaluaron los alumnos la experiencia del viaje del cronista eh, y si algo se pudo reconvertir o nada eh, en lo de pandemia, o fue una vuelta cero. Fue una vuelta, mentalmente fue una, una ni siquiera una vuelta cero, fue eh, barajar y dar de nuevo realmente. Eh, la cuestión es la siguiente. Eh, los chicos la verdad que eh, lo vieron muy bien lo evaluaron muy bien al, la mayoría a, a la experiencia digamos la mayoría al principio le costó entender eh, por qué volvíamos a corregir por qué volvimos a escribir son muy reacios a reescribir eh, los adolescentes a escribir y después a reescribir eh, pero aparte que es una práctica que no se no se hace habitualmente eh, también hicieron bueno ese que comentaba de de crónicas por encargo, eh, que fue entrevistas y demás, armaron una, eh, algo de audio, digamos. Y lo que comentaba recién eh, la, la persona que preguntaba, eh, el Spreaker usaban y otros, otros, este, otras aplicaciones del tipo, el Audacity y demás. Eh, pero sí, fue... Eh, para los chicos fue muy interesante, por eso la idea de volverlo a, a hacer en 2020, ellos entendieron que cada uno logró mejorar su escritura, eh, que era algo que se proponía dentro de, la, digamos, dentro de los objetivos de la planificación. Eh, lograron leer también y, y, y escuchar algunas voces, por ejemplo, una de las novelas que leen es Crónica de una muerte enunciada. Eh, y de Gabriel García Márquez y lograron eh, cosas que antes mis estudiantes, o sea, yo lo doy mucho esa novela se da, en tercero le damos habitualmente, varios años ha ido y eh, otros otras cortes, digamos así no habían eh, sido capaces de, eh, de ver cómo se daba la voz de Ángela en esa en esa novela cómo su voz no aparecía y, a, y cuando aparecía eh, aún así no era tenido en cuenta eh, por el lector mismo porque eh, a eso te inducía, ¿no es cierto? El, el, el escritor así que eso fue algo que a mí me llamó mucho la atención, lograron en las novelas encontrar voces de personajes que habitualmente no lograban hacer, eso me parece sumamente importante eh, 2020-2021 es otra cosa porque trabajamos con acuerdos por departamentos, o sea, todos los tercer años de las divisiones de la escuela más o menos hacen las mismas cuestiones. Y bueno, hay mucho interesante ahí de trabajo colaborativo. Yo veía eh, recién cuando hablaba Agostina del trabajo en equipo. Qué importante ese trabajo en equipo. Pero, ladre el perro, perro. Pero, ven y pupu. Pero el, la cuestión es que eh, en, en secundaria, sobre todo, ¿no? el eh, trabajo solitario es, es lo que más digamos, a la, a, a la tarea docente. La soledad del docente frente al aula, yo creo que ha sido una de las problemáticas de la, de la enseñanza. No estamos acostumbrados a trabajar con otros y esto sí ha dado la, la posibilidad, como esta crisis de la pandemia ha dado esa posibilidad de trabajar con los colegas desde otro lugar. Así que, bueno, por lo menos en eso ha sido importante. Y Nancy, te pregunta Mirta, ¿qué formación tiene Miriam, la persona que cita sobre didáctica transmedia? ¿Y cuál es el texto de Jaime Barilco que citas? Eh, Miriam Kapp es, eh, es la, la titular de la Cátedra de Didáctica General de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Si la googlean es súper activa en el Twitter y hace muchísima, muchísima actividad desde su cátedra. Y eh, el texto de, eh, de Alessandro Barico es eh, The Game, el juego, pero se, este, se llama The Game eh, sí, en español también. Sí. Y no es Jaime Barico, sino Alessandro Barico. Alessandro en italiano. Barico, el, sí, sí, el sí. fin italiano. Claro, el, es, es, No es Jaime. No es K no, no, no. ¿Y no, K, no, no. es con K? Alessandro, no, con doble con S, S, S, Barico, con, S. B. con B larga y con doble No, C. Barico sí, pero ¿y, y Miriam? Miriam CAP. K. K K-A-P. K-A-P. Gracias. No, no, no. Bueno, para Agostina, Paula, pregunta, eh, cuando lanzan esta propuesta actual de la Plaza Cielo-Tierra, ¿cómo llegaron a los usuarios? ¿Por qué medios? ¿Por los mismos que tenían o llevó a una campaña mayor que incluía otros medios de la zona o de la ciudad? Bueno, qué buena pregunta, Paula. Eh, en ese momento nosotros hicimos una campaña de gacetillas y de contacto con los medios, porque eh, sí sí teníamos mucho contacto con medios de comunicación, eh, debido a que somos un proyecto de la provincia y de, y de la universidad, Entonces había y que además habíamos hecho mucho contacto en el Congreso del Cile eh, o en su momento con, con, con la experiencia de, de los agujeros negros, del agujero negro. Eh, entonces, bueno, teníamos mucho contacto con periodistas. Sí nos sirvió ahí la gacetilla, eh, hacíamos newsletter además con todo, eh, todos los que visitaban, todos y todas las que visitaban a la plaza se inscribían con un mail. Entonces, ahí utilizamos esa base de datos y por MailChimp que decía Alan recién como herramienta, bueno, nosotros lo usamos para, para avisar que íbamos a sacar contenido de divulgación científica y educativa para todas las, las edades. Entonces, hicimos toda esa, como esa campaña de, de digamos, previo aviso. Y eso fue... No, no fue mucho trabajo porque lo hicimos dos días antes de sacar, la pandemia empezó, y a los tres días hicimos eso, eh, como para, bueno, no, eh, resucitar, no sé, hacer algo, eh, hicimos así. Y en cuanto a la zona, bueno, eso también nos parece importante, porque teníamos en su momento un proyecto, una idea, de hacer como una especie de, de pequeña plaza en Buenos Aires. Ese proyecto, obviamente, que quedó, bueno, quedó en, en nada, eh, pero sí teníamos contactos con el conurbano, entonces también algunos periodistas de, de Buenos Aires nos ayudaron y, y estuvieron incluso colaborando un tiempo con, con nosotros. Eh, pero sí, fue como una cuestión también así de colaborativa con, con los medios de comunicación, pero... Eh, Hace poco fuimos haciendo como un, una especie de formulario eh, por Google para cómo se enteraban de nuestros contenidos. Y la gente se entera más por redes sociales. Entonces, eh, estamos fortaleciendo nuevamente. El, el Nada, de poder hacer la, la mayor publicidad por redes sociales. No trabajamos con pauta. Todo nuestro contenido es orgánico. Eh, es decir, no, no, no pagamos pauta para ningún contenido. Ahí es un poco más grande el esfuerzo, pero, pero vamos haciendo como un poquito más, eh, bueno, eh, más claro quién está eh, atendiendo a nuestro contenido, interactuando con nuestro contenido y demás. Eh, al ser como más comunitario todavía, nos permite un poco eso. Y ya que está yo te pregunto si hacen contenidos diferenciados según las redes. Y en ¿Sí? tal caso, ¿qué cosa producen para cada red, por ejemplo? Bueno, eh, para Instagram producimos mucho lo que es la infografía carrusel, que era este posteo que, que decíamos de, bueno, varias piezas en un, en un posteo. Eh, para Twitter tenemos siempre lo que son los hilos de Twitter, o por ejemplo, solamente efemérides o datos muy particulares de, eh, no, o noticias, digamos, particulares de ciencia. Pero por lo general es más es más para eso, para, para digamos, para hilos de Twitter y contar storytelling, eh, que hacemos mucho en, en Twitter. Eh, para Facebook sí trabajamos mucho lo que son videos. Eh, todo lo que son videos cápsula al estilo playground. Eh, nosotros decimos playground porque, Ale creo que, que fue como original de, de hacer como más de impacto visual y poca información o, o líneas de oraciones, digamos, de información contándolas en la sucesión de imágenes, ¿no? Ese video que no dura más que un minuto y pico eh, es un buen contenido para Facebook. Eh, todo lo que tiene que ver con contenidos de eh, más de un minuto, bueno, ahora estamos haciendo ciencia en, en 60 segundos, que es como animación videos animados, digamos, contando algunas eh, algunas perlitas, digamos, de astronomía, biología, etcétera. Eso lo mudamos también a Instagram. Y todo lo que es IGTV son un poco más, eh, bueno, contenido más largo, más extenso, más profundos. Ahora estamos eh, trabajando con preguntólogers, que son dos, eh, eh, bueno, es, es teatro clown, eh, hablando, digamos, a las infancias sobre, sobre ciencia, son exploradores, eh, y eso es, por ejemplo, un contenido de YouTube. Entonces, eh, vamos haciendo como, dependiendo de la duración, dependiendo, digamos, de qué queremos hablar, y si va a tener una continuidad periódica o no, eh, es depende, digamos, de la red social que utilizamos. ¿Y eh, cuál es el ranking? Por ejemplo, ¿cuál es la red social más usada? ¿Siguen las métricas? Sí. en tal caso, bueno, ¿cómo, sí, sí, sí. ¿cómo es eso? Eh, Instagram eh, es fundamental. Eh, nosotros igual tenemos un, un, un público fuerte en Facebook. Pero, bueno, eh, estamos como trabajando mucho más Instagram porque tiene esta posibilidad de ser más compartido, más replicable, de poder también uno está todo el tiempo viendo Instagram. Eh, Facebook es como que, al menos nosotros que somos como más más pibes, usamos poco Facebook, entonces nos cuesta estar como cotidianizando qué contenido está. Eh, entonces también es como, bueno, estamos apostando ahí. Pero además porque también la, eh, nuestra audiencia interactúa mucho ahí, ¿no? Nancy. Sí, no, qué interesante todo esto que cuenta Agostina y lo que contó Alan también, y por eso no la importancia de que en las escuelas enseñemos a leer distintos lenguajes eh, y que no solo estemos hablando de eh, el trabajito que se entrega, sino que ese trabajito que se entrega eh, tenga que ver con contenido que circule, que es lo que decía Alan también, aprender desde el secundario a, a, a poder eh, comunicar de distintas maneras. Eh, qué envidia cómo trabajan, qué lindo sí. verlos. Ay, sí, sí, no, es una maravilla. Y realmente, desde la docencia, esto que yo decía recién, que el perro no me dejaba decir, de la, de, de la soledad del docente, claro, porque uno es uno solo, ¿viste?, tratando de... Y por ahí es uno solo, porque uno es uno solo. Eh, diría alguien que yo quería mucho falleció hace poco... Eh, Silvia Vidal es una persona muy, muy conocida en el ámbito de la educación en Córdoba. Ella decía que los docentes muchas veces estamos en una posición cómoda, muy incómoda, y que no nos animamos a salir de ahí. Es realmente la posibilidad de poder trabajar con otros eh, no está en, en, en el imaginario, sobre todo del docente de secundaria, distintos del docente de primaria o inicial que tiene otra mirada sobre las cosas. Pero el docente de secundaria eh, está más acostumbrado a su librito, su programita, su, su espacio, su, eh, Y realmente poder trabajar así, incluso trabajar con otras instituciones, como, eh, como, bueno, hemos ido, es realmente una maravilla, eh, la plaza, es, no es sin palabras, es precios. Y desde la idea de la comunicación pública de la ciencia... Eh, también, y eh, nosotros estamos desde, eh, estábamos, bueno, ahora no, está como en, en hielo ahí, la cuestión de la revisión del, del diseño curricular de arte y comunicación, que es un espacio curricular de, lo, de las escuelas secundarias que tienen orientación comunicación, eh, arte y comunicación, pensarla desde la misma lógica de comunicación pública del arte. Así que, bueno, eh, tenemos mucho que compartir, y también los docentes deberíamos plantearnos el salir a comprar contenido de empresas como, por ejemplo, la de Alan, o de emprendimientos como, por ejemplo, el de Alan. Porque por ahí terminamos pagando. No, no es mi caso, yo soy muy corto, no, pero este, por ahí hay profes que terminan, no sé, suscribiéndose a Genial y pagando el Google, pagando todas estas cuestiones. Y nosotros estamos trabajando muy fuertemente con el tema de software libre. Pero... Eh, pero poder pensar eso también, ¿no? Que, que a lo mejor las instituciones, no el docente particularmente, pero sí la institución pueda eh, pensar también en, en generar un movimiento económico de, de los colegas y, y de lo que se hace en Córdoba, ¿no? Ahí te completo Nancy con lo que contás, que está buenísimo porque también tenemos la experiencia de uno de los primeros podcasts que hicimos allá por el año 2016, eh, se llamaba No están así y dieron contenido que hacía Sol Minoldo que es una socióloga que nada es excelente el trabajo que hace, eh, y lo, nos llegaba el mensaje de mucha gente que lo usaba en escuelas, eh, así que yo creo que el, que el podcast sí, es un formato fantástico para, para la educación, eh, a nosotros nos encantaría meternos en, en ese mundo, digamos, o sea más profesionalmente de lleno, digamos, bueno pero a veces bueno el tiempo no está o, o a veces los fondos no están tampoco, así que bueno cuando lleguen las dos cosas sería, sería un lindo proyecto para Parque Podcast o para cualquiera que haga podcast, me parece que, que el formato está, está buenísimo para vincularlo con eso. Bueno, nos quedan dos minutos, eh, yo no sé si te comprometo o no, tenés derecho a decir que no, pero yo sé que has producido y que tenés un montón de producciones espectaculares que en una de esas pueden aprovechar la gente citando la fuente o no, como sea. No, sí, citando la fuente siempre. Pero quiere decir, no sé si se pueden eh, usar o, o, o conocer lo que haces. Si querés ponerlo en el chat, está, por sí, supuesto, sí. Sí, Ambos, eh, dos, da, los dos. Me da, me da vergüenza porque la página de Parque Podcast hoy está en eh, la están trabajando, no está al no está día. Pero todo, igualmente, no soy el único responsable del proyecto, todo el contenido es reproducible, usable. Obviamente, citando está todo bien. Eh, pero sí, ahí, ahí les dejo el link por si no conocen. Eh, y obviamente, eh, más que abierto a seguir charlando. Ahora el tiempo nos, nos comió el tiempo, pero cuando quieran podemos seguir charlando. Y lo mismo para Nancy. Con ah, vale, y links sí. Tus cosas que tenés en, el, el, en Twitter, arroba Nancy Arias, eh, Bueno, y allí, para cualquier lado. No soy muy... Este, constante con el tema de las redes. Pero sí, eh, sí, sí, igual todo lo que lo que yo produzco, por ahí cosas para la escuela o para el ministerio, además, siempre con Creative Commons, o sea, libre y abierto, así que sí, invitados a, a llevarlo. Ahí lo pongo en el, en el chat. Y creo que Tati, vos habías compartido eh, la dirección, no sé si de la web de la Plaza Cielo Tierra, al principio. Sí, compartí la web y el link para la suscripción del newsletter de Alan. Perfecto. Bueno, monopolicé todo yo, así que Tati te dejo el cierre, que eres? En principio, gracias, yo agradecerle. Sí, eh, Agustín. No, no, yo no, no pedí la palabra. Ah, perdón. Bueno, no, de parte nuestra creo que ampliamente... Eh, satisfacieron las, las expectativas que teníamos, eh, la verdad que hicimos un, un buen recorrido por esas tres áreas tan importantes, educación, la parte de, de divulgación y, y de emprendimiento, ya después tendremos el feedback también de, de nuestros estudiantes, pero al menos nosotros como organizadores, eh, sumamente agradecidos también por la cordialidad y, y por la amabilidad eh, Así que, bueno, muchísimas gracias por, por su tiempo y por haber compartido sus experiencias y saberes. Muchas gracias. gracias.